Saludos comandantes, soy Nando, reportándome desde el frente de batalla ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Hoy vamos a estar revisando, como dice el título de este video Las novedades que tenemos por delante en el mes de agosto Noticias desde Saludas, el frente. comandantes, Hitomi reportándose ¿Están listos para otro mes de aventuras blindadas en World of Tanks? Claro que sí Pues comencemos entonces con el nuevo episodio de Noticias desde el Frente Desde el Actualización 1.10 La actualización más grande del año Llegará en los primeros días de agosto Y traerá consigo las mejores Ahí ya está mostrando el río de perlas Horas tan esperadas para pesados alemanes Soviéticos y estadounidenses ¿Qué significa eso? Pesados soviéticos eh, Americanos Y eh, alemanes Bufeo al E100 Bufeo al E100 Mayor blindaje Cañón alternativo, además del 750, menos tiempo eh, en apuntamiento para el cañón de 750, para el DERP. Eh, bufeo para el Tito 5, para el T-110-5 americano. Y eh, bufeo para el IS-4. Mayor blindaje frontal, así que va a ser un mejor eh, guerrero en corta distancia. Uh, ¿Qué más? Hablando de tanques, modificaciones. Para el T-32, eh, para el M-103, para el KB3, eh, para el KB4 y para el ST1. Todas modificaciones, todos eh, bufeos. Bien. Después, nerfeos tenemos. Nerfeos para el progueto 65, el de línea. Y eh, mayor dispersión en movimiento para el progueto. Y eh, mayor tiempo en apuntar. Y después para el 430U también nerf para, o sea, empeoran las nerf es, por las dudas, ¿no? Porque ahí siempre hay un chico nuevo. Bufeo significa mejora. Nerf significa empeorar. Más o menos. Entonces. Eh, nerf. Empeoran al 430U. Y nerf empeoran el al proyecto un poquito. 430 430U. En la cúpula del comandante, en, en las, ambas cúpulitas, va a ser más sencillo poder penetrarlos. Se le va a bajar un poco el blindaje del chasis también. Eh, y va a tener un poquito más de imprecisión. O sea, va a, tener más, eh, va a ser más impreciso el vehículo en sí. Uh, y va a tener mayor tiempo de apuntamiento. O sea, va a tardar un poquito más en cerrar retícula. Creo que eso. Sí. La adición del renovado mapa Río de Perlas Río los de Perlas medianos polacos, el rebalance de pará, las... pará, pará, pará mi Río de Perlas, mapa antiguo que vuelve renovado Si a alguno le interesa que hagamos una review completa de lo que va a ser el mapa nuevo Avísenme, déjenme en los comentarios y pónganme review Río de Perlas Y lo hacemos completito, no hay ningún tipo de problemas Va a ser así, hablando a bote pronto, muy por encima Va a ser menos pasillero de lo que era antes va a tener mm, zonas más abiertas para los pesados incluso y va a, ser, va a tener una zona bastante abierta para los casas y los medios para que se puedan mover algunos dicen las malas lenguas que va a, va a, a favorecer un poco más al campeo digamos no pero son las malas lenguas si sí, yo repito si quieren lo, déjenme en los comentarios y lo vemos el feo de las rueditas qué significa Supuestamente, yo lo estuve probando en el sandbox. Supuestamente, si le pegas un tiro, antes le pegas un tiro a las rueditas, a los rodines y no le pasaba absolutamente nada, seguía andando igual, se iba igual, te volaseaba igual, te va a 800 vueltas, y se iba igual, por más, que, por más que le pegues, supuestamente ahora le van a bajar la velocidad de 90 a 68, 65 más o menos, con lo cual ya empezar, y mientras más ruedas le rompas, más lento tendría que ir, supuestamente. Vamos a verlo. El nuevo sistema de comunicación en batalla, la nueva... Nuevo sistema de comunicación en batalla. ¿Qué significa eso? Que van a poder marcar puntos, va a ser más eh, colaborativo, digamos, las batallas aleatorias. Van a poder eh, marcar voy para allá o sígueme, ayúdame, eh, gracias, con el pulgar. Más o menos como lo tienen en consola, pero más traído a cada PC. Mm, aumenta mucho, o sea, se hace más interactivo, no digamos, lo que tiene que ver eh, el trabajo en equipo. Mecánica para ganar bonos y el modo cazador de acero. Ah, mecánica para ganar bonos. A partir de ahora los bonos no se van a ganar como antes. Supuestamente ahora se va a tener que se va a hacer de otra forma. ¿De qué forma, Nando? Bueno, si ganas una batalla... Eh, la, antes eras digamos no había una forma clara en la cual vos sabías que ibas a ganar bonos. A ver, si hacías una buena batalla sabías que podías llegar a ganar algunos que otros bonos. Si te llevabas un gran calibre más una as de batalla o tenías... En, en realidad, lo que son las medallas de héroes, digamos, ¿no? Ahí ya seguramente ibas a ganar bonos. Ahora, si eh, ganas una batalla y quedás entre los tres mejores, te vas a ganar 7 bonos. Si quedas entre los 10 mejores, te ganas 5 bonos, ¿bien? Con lo cual está bastante bueno. Si perdés o empatás una batalla y estás entre los tres primeros, te vas a ganar 5 bonos. Y si no, estás entre los 10, te vas a quedar eh, con 3 bonillos. ¿Estás preparados más. para todo esto? Ofertas, este miren esto tendremos una selección de vehículos. Bueno, selección de vehículos Exclusiva para todos los gustos en nuestra tienda premium en premium, bueno, escuchen Este mes, o sea, si tienen un, algunos pecillos y le interesa alguno de estos tanques Espérense, tengan paciencia eh, Porque seguramente van a estar a la venta A ver, 50TP Prototype eh, Pesado Polaco Voy a tirar así tips según mi visión Porque acaban a saltarme todos al cuello Cada uno, es que cada uno Hay visiones o hay opiniones como jugadores Ahí, bien 50TP prototype, me parece un buen tanque Le falta penetración Con la munición eh, premium Pero no está mal, digamos, es un tanque duro eh, Pero le falta penetración No está mal para entrenar la tripulación Polaca si, vas, si en algún momento tenés pensado ir por el 60TP, pensá que no tenés otro Polaco por el momento pesado para entrenar tripulación, eh, tenés solamente el, eh, el Pudel, ¿bien? Con lo cual es un mediano, no te sirve. Te puede servir el Pudel para los nuevos medianos polacos que se van a venir. Eh... Carnarvon x típico típico británico buena recarga chasis blando puede llegar a sacar algún que otro rebotín pero por lo general te van a entrar orugas grandes puedes eh, usarla para, para que te traqueen y no recibir daño a veces buena torreta contra los tier 10 vas a sufrir aunque puede que saques bastantes rebotes pero en tier 8 si solamente sacas torreta buena depresión por supuesto buena cadencia la verdad que está, está bien, el tanque no está para nada mal movilidad relativamente buena para ser un pesado Renegade muy buen tanque, excelente tanque como siempre, típico de los, de los americanos el chasis poco troll te van a entrar, o sea, te tiran con oro y te entran seguro te, te tiran con AP o angulás o te mueves un poco, puede que saques algún rebote. Punto es que el handicap de este tanque: es la cúpula gigante del comandante. Que si no tuviera ese, esa protuberancia arriba, sería Dios este tanque. Pero bueno, lamentablemente tiene eso. Te está recargando unos 9 segundos más o menos, así que 9 y pico. Y pega unos 320, 340, unos 300 y pico va a estar sacando. Puedes pegar un low roll también de 280, 270. Pero bueno, está, está bien. El tanque no está, no está nada mal. Eh. Contra Tier 10, no lo uses en primera línea porque es que sos pollo. BK-7501K, no lo recomiendo absolutamente para nada en este momento. Pensé que era un buen tanque en su momento cuando salió. No me gusta más que nada porque por cómo lo pintó Wargaming. Lo pintó como un excelente tanque, el hiper duro, el que Mega Archivar iba a poder eh, con todo. Y no es así, abajo en la panza te entran. En el planchón frontal, los Tier 10 tirando tejido también te pueden entrar. Eh, en las mejillas, cuando apuntas el cañón. Eh, si bien no es tan grande como, por ejemplo, un mouse que tiene unas mejillas gigantes. Bueno, acá tiene unas mejillas laterales un poquito más chiquitas, pero te entran igual. En el mantelete te pueden entrar igual. Entonces, te termina entrando en todos lados. Lo único que sirve este tanque es para hacer scrapping. Haciendo side scrapping. o sea, saliendo de lateral ante una pared o una cobertura, lo que sea. Sos eh, invencible. El tema es que tenés la cúpula del comandante y en algún momento vas a tener que apuntar. Básicamente, cuando apuntas, ahí te la clavan en el... En los costos del mantelete y listo. Muy lento y las artes te castigan muchísimo porque vas a 2 por hora. 703 versión 2. Eh, lo he jugado mucho, lo tengo en mi cuenta. Lo he jugado en la cuenta Sheriff, he jugado línea de frente. Muy buen tanque, la verdad que está... Mm... No quiero decir OP, pero está muy bien. La verdad que está está muy bien. Un excelente tanque ruso para entrenar a tripulaciones rusas. Eh, compra, compra totalmente recomendable. Si quieren que hagamos alguna review, repito lo mismo que dije antes, si quieren que hagamos alguna review de estos tanques, más específicamente avísenme y, y la hacemos chicos, no hay problema. Escoba t 27 también lo tengo, es un autoloader, recarga de unos 19.9 segundos, eh, tiene tres proyectiles en la recámara, bueno yo lo tengo con todo, con comida, con la directiva, con todo. Si sí, está recargando en unos 20 segundos más o menos, 20, 22 ponele, si lo llevas medio peladito. Pero tengo con hermanos de arma y toda la bola, pero si sí, no está mal, pega eh, 240 por disparo, con lo cual tenés 2, 4, 6, 6, 40, 6, 80, 7, 20 más o menos por eh, andanada, por decirlo así, por, por, por cargador. Eh, y después tenés que, tenés que usarlo como un carroñero, básicamente. Buena movilidad, buena depresión de cañón, está muy bien. El tanque, la verdad, me gusta. Eh, poca penetración de la munición APCR contra Tier 10, te va a costar, pero no vengo haciendo malas partidas contra Tier 10. Incluso estoy haciendo unos. Eh, 2.000 2.200 2.500 en tier 10 con esta bestia eh, no está nada mal, tenés que ya te digo si lo usás de hiper carroñero no, no se te ocurra ir a una primera línea porque estás muerto, 1.300 puntos de vida, si no mal recuerdo, lo estoy diciendo todo de memoria, si no sos pollo T4400 eh, la verdad es que no, no lo tengo no lo he jugado nunca eh, no, no, no puedo dar referencias de, de él La verdad no, no voy a hablar de lo que no sé tiene un 100mm, con lo cual debe estar pegando unos 250, eh, 280, calculo más o menos. 250 es el daño estándar de un 100mm, es lo único que puedo decir. Después no no, no sé más nada. Eh, esto es tier 3, no voy a hablar. Tier 8, el Hawk, eh, mucha, potencia de... mucha potencia y mucha penetración en la munición HE, como los ligeros eh, alemanes. ¿Compra recomendable o no? Y la verdad que antes que un T92, sí. ¿T92 compra recomendable? Y no, la verdad que no. Yo no lo recomiendo. Hoy en día con los, con los rodines, si no tenés mucha potencia por lo menos, o sabes que el Hawk, si te mete una bomba, te va a sacar como unos 300 largos eh, a un ligero, con lo cual, con una explosiva digo, ¿no? Entonces estaba bien. T92, mucho no, no, no, no me convence. Pensá que también es el más barato de todos los ligeros que hay en la tienda premium hoy. T103, totalmente recomendable. Es un vehículo, un cazatanque monstruoso, gigante, que no tiene camuflaje, que pega bastante bien. Si no mal recuerdo, pega unos 4.40, recarga en unos 9 eh, y largos, algo así, más o menos. No recuerdo bien, la verdad. No, no lo tengo este, pero lo he jugado muchas veces en la cuenta Sheriff. Eh, torreta muy, muy troll. No te recomiendo que vayas en la primera línea, sí puedes estar ahí atrás apoyando, sabes que vas a pegar bien. Y la recarga... no, tenía una recarga bastante corta, en unos 9 y pico me parece. No era tan larga. Cargón de panzer sí estás recargando en un poco más. En unos 11, pero si lo equipás con todo, vas a estar recargando en unos 9.7, 9.8, más o menos, por ahí andaba. Eh, pega unos 3.90, penetra 2.68 con AP, con la munición primaria, y tiene hit como secundaria, y penetra unos 300 y pico, no recuerdo el número exacto. Sigamos. Bien incluye verdaderas joyas como el Canon en Jagdpanzer 105 para quienes disfrutan de ser acusados de no voy a dar ya les digo opiniones sobre el, eh, la traducción alemán de Hitomi campers, o como el Skoda T27 para quienes aman llevarse tres frags de una ráfaga y arruinarle el top gun a alguien Ponle. En agosto, World sí. of Tanks cumplirá 10 años Y junto con las muchas sorpresas que <coughs> tenemos preparadas para la ocasión yeah. Tank Rewards se vestirá para la fiesta ofreciendo tres vehículos geniales El Heavy Tank número 6 o Taiga japonés eh, Tiger, sí, eh, para Ten Rewards vamos a tener el, tank, el Heavy Tank número 6 Que es, el, es un tigre, básicamente es el tigre 131 bueno, es ese tigre el que pega, ¿cuánto es que pegaba? 200, 220, si no mal recuerdo, 220 y penetra 150 con AP y 194 con APCR, bueno, pero si no le estoy agarrando por 5, pero está ahí, si no es 145, 100, pero estoy casi seguro, 150 con AP, 194 con APCR. Que fue el modelo de Henschel Que la nación nipona Debería haber recibido Hacia 1943 Para comenzar con su producción. ¿Te puede llegar a servir? A ver, consejo Tal vez está preguntando Llenando, sí, está bien, todo muy bien Pero ¿y qué hago? ¿Lo saco o no lo saco? Uh, para. Vamos a ver las otras opciones Su-85i Que es en verdad Un Panzerkampfwagen III Capturado por el ejército Panzerkampfwagen Por favor Ejército rojo y sí. reconvertido en un cazatanques con un cañón de 85 milímetros. Este tiene un cañón de 85 milímetros y es un vehículo exclusivo. Recuerden que salió en el mercado negro este vehículo. Y muchos lo querían y estaba caro. No recuerdo exactamente cuánto estaba, pero estaba. me acuerdo que estaba bastante caro. Como diciendo, wow, este es 85 y, pero qué onda, what the fuck. Bueno, acá está, te lo traen. O sea, no sé, eso no, no, no entiendo bien... Primero te lo venden y después eh, ahora está en el Tank Rewards. Como que perdieron el interés en el tanque, no sé. No lo entiendo bien. Lo que sí... Nada, seguimos. y el Panzer Kampfwagen 3, K. Un Panzer Kampfwagen 3 modelo K listo por favor de los alemanes sí. de combinar un chasis de Panzer 3J con una torreta de Panzer 4F2 que resultó en okay. un tanque demasiado complicado de producir bien para para más para gito entonces dijimos heavy tank número 6 japonés pesado te sirve para entrenar tripulaciones si tenés pensado en algún momento sacar el Type 4 o Type 5 eh, o toda esa rama digamos no eh, Oni Oi y toda la bola bueno su 85 ahí, tanque de colección. Y el tercero es el, el Panzer Auf K. Eh, Bueno, entonces, el Panzer Auf K, no, yo lo tengo mm, primero, es tier 5.2. Eh, tiene una sierra retícula de 2,06. En tier 5 no, no me termina de gustar. Pega 110, eh, no está del todo bien te entran todas, no tenés mucha movilidad, a ver, no es, no es lento, tampoco es rápido, está muy lejos de ser rápido, es un mediano, como los alemanes, medio pesadete, digamos un Panther, algo así. Eh, Le falta un poquito de potencia motor y te entran todas, absolutamente todas, porque el tanque es cuadrado, de hecho lo pudieron ver acá, o sea, te entra, es cuadradísimo, te entra absolutamente todo, acá abajo, en la metralleta, en el... La, en la torreta y arriba en la cúpula también. O sea, te entra todo, básicamente. Eh, Su 85. Ese no, por eso, ese no lo recomiendo. Esto es mi opinión personal. Bien, después si vos lo tenés y te encanta y te haces 7000 de daño por partida, me encanta. Te felicito. Mi opinión es esa. Su 85, eh, Panzer K, no lo recomiendo. Su 85, lo recomiendo desde el punto de vista, repito, desde que es un vehículo coleccionable, bien, si sos coleccionista y te gusta, bien ahí puedes sacarlo y tenerlo, es un vehículo especial que no está siempre en la tienda premium y lo que tiene el HT el Heavy Tank número 6, el Tiger el Tigle, como se le dice, el Tigre japonés eh, es que está en la tienda premium, o sea, lo puedes comprar por 3.700 monedas de oro incluso hoy, mañana, pasado, el mes que viene ¿te vale la pena comprar algo que ya está en la tienda premium y que te lo podés comprar? No sé, depende de cada uno, porque tal vez no lo tenés, y lo querés, y no querés pagar los 3.700 de oro, porque no tenés forma de conseguir 3.700 de oro. Pero también acordate que están los torneos, que organiza Wargaming, y por semana podés sacar mucha cantidad de oro. No sé, depende de cada uno, chicos. Yo o, o pago los 3.700 de allá, en la tienda Premium, o lo saco acá. Pero mmm, yo creo que me voy a inclinar seguramente por el SU-85I por ser eh, un vehículo especial. Bueno, es eso... Demasiado complicado de producir. Si me ayuda... Para que quiero escuchar como dice Panzer... Eh? Un intento de los alemanes de combinar un Kampfwagen 3 Arsbjörr K... Un intento de es Que tengo un Kampfwagen Y el Panzer Kampfwagen 3 Arsbjörr K. Un intento de los alemanes de combinar un chasis de Panzer 3 j con una torreta de Panzer 4 f 2 que resultó en un tanque demasiado complicado de producir. Uh -huh. Si mi ayuda de cada mes para Tank Rewards les sirve para acercarse un poco más a sus recompensas, sigan viendo para obtener una nueva para esta edición. Sí, el código de este mes es Hitomi IWOT e 2020. Ya les digo, este mes, Vayan prepárense para ponerse en camino al Manticore primero y luego al Object 140. Recuerden que ahora el evento dura 30 días, así que tendrán tiempo de sobra para hacerse con algunos nivel 10 extra. 30 días, 30 días dura el evento. En agosto se conmemoran los aniversarios de independencia de Bolivia y Ecuador. Bolivia, Ecuador y Uruguay. Bien, para todos va a haber un evento. Uruguayos, ustedes que me miran que yo sé que tengo mucha gente de Uruguay que me ve porque en las analytics salta de dónde son por más que ustedes no quieran decir de dónde son la mentira eh, va a haber eh, también un, misiones especiales para ustedes Así que tendremos aunque no lo hayan dicho acá Wargaming vez. lo dijo de forma nos lo dijo a los CC de forma oficial eh, para que lo transmitamos digo no que va a haber algo para Uruguay también a uno en su honor los días 6 y 10 de agosto y si están buscando decorar sus vehículos, no querrán perderse de los especiales de fin de semana de este mes para obtener todos estos elementos de personalización. Azul celeste, este me gusta, este coso. Lo, en su momento lo compré, no sé para qué lo compré. No Sonrisa, oso, dragón, ojo de gato, triángulo, emblema 14. De la fragua al foro se viste para conmemorar el 75 Participen aniversario de la victoria sobre Japón. De la Así fragua al no foro de participar con sus creaciones por premios como estos. Mirá todo lo que tenés. STA. T26, El Eagle. El Heavy Tank número 6. Bueno, mirá. Te lo podés sacar acá. Que lo entregan en todos lados este. eh, El Matilda Black Prince. Oh, no me gusta. Horrible. Es muy, muy, muy, muy lento. Oh, Marísimo. Saca algunos rebotes troll. Todo. Pero es lentísimo. Uah. La por vehículos que ya tengan. Será en oro al 100%. Ya se acabó eso de que si tenés el tanque te dan. Lo dan por créditos. A partir de ahora te lo dan por oro. Si te ganás el Eagle... Por ejemplo, y ya lo tenés en tu garaje, no te dan un millón y medio de créditos, por ejemplo. Te dan el equivalente en oro, no sé lo que valga. Antes de concluir con este segmento, hay algo muy importante que deben saber. Diga. A partir de agosto, suspenderemos temporalmente algunos eventos y ofertas. Eventos y ofertas. Pero hay una muy buena razón para ello. Así y que sigan las noticias en el portal porque muy pronto les diremos en qué estuvimos trabajando la tiraron ahí muy solapadamente bueno chicos eh, miren que vamos a suspender eventos pero fue por una buena razón bueno lo que sí, lo que se va, va. <ríe> como que medio que están ocultando algo porque llega el muy anticipado décimo aniversario de world of tanks comandantes así que además de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes les traigo un pequeño regalo adicional de mi parte se activa está el lo que les dije hitomi world 2020 activenlo obtendrán una misión por cada uno de estos estilos 2D festivos para sus tanques favoritos además no olviden que el código también les permitirá acceder 200 a fichas para tan rewards cuando comience el evento y como estamos de fiesta si van a hacer el tan rewards es eh imperativo les voy a decir así que pongan este código hitomi y what todo con mayúscula 2020 en la página donde vas para ponerlo vas a la tienda a la, al lado de la tienda Prime, en la tienda premium mismo que donde te dice eh, mis cupones no sé qué bueno, al lado dice códigos pones ahí este código y ya está y te vas Pueden faltar algunos sorteos Tenés que cumplir una misión para eso ¿Te Lo vas haciendo después en el ¿cuál mes ¿Cuál es el momento más memorable que recuerdan en World of Tanks? ¿Y por qué? Antes del 12 de agosto Y premiaremos con un tanque Participen. premium al azar A 5 afortunados comandantes Y otros 20 Un defender, ¿no? le van a dar Participen, vayan al video que está en el World of Tanks eh, Oficial de YouTube Latinoamérica te puedes ganar un 50 TP, un Carnarvon, un Renegade, un 75-01K o un Defender 5. Está re bien, chabón. ¿Uno sí, te puede ganar, no? 20. Se llevarán un pack de días de cuenta premium, consumibles y potenciadores. Mm. No olviden dejar su nick si quieren tener la chance Dejen de ganar. Dejen el nick, no. Ellos. Inviten a todos sus amigos. Mira, Fermín Invader, mira, ganaste. Te conozco. ¿Quién más? Y no conozco A ah, Hans Lazo también Sí, sí, lo conozco Le mando un saludo a ambos Un abrazo para cada uno Amigos a World of Tanks Con mi enlace especial en la descripción Y nos vemos la próxima, tanquistas Bueno Un beso, mí Bueno, chicos Básicamente hasta aquí el video de hoy Espero que les haya servido Que les eh, sea útil Espero que sí Ahí tienen todas, todas las novedades Recuerden Si quieren que analicemos eh, Río de Perlas, o los tanques que se vienen, o los tanques de Tank Rewards, o lo que quieran, me lo dejan en los comentarios. Los voy a estar respondiendo y viendo porque veo todo. Les mando un beso gigante, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau. La gran trufault.